No! <laughs> ¡Te mataré y diré que resbalaste! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo haré aparecer como un suicidio! ¡Corre! ¡No mires atrás! Lo mataré en persona. Parece que tenemos a un chico rudo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los vamos a matar! ¡Uno por uno! ¡Ay! ¿Desde dónde está disparando? Parece que tenemos a un chico rudo. Ay. Me vale verga, perro! Cállate, verga me ¿Me vas a disparar? ¿Quién caerá primero? ¿Tú o yo? ¡Ay! Vaya, vaya, hijo de tu. ¡Ay! Creo que hay que matarlo antes de que nos mate. Ellos ya están con Dios. Lo mataré en persona. Lo haré aparecer como un suicidio. <risa> gritando una...